Muy buenas amigos y amigas, venimos a por la historia de ellos que dejamos ayer justamente en otro capítulo de State of the Kai. Me ha llegado esta camiseta, yo creo que estoy totalmente listo y preparado para poder seguir con la aventura. No sé, voy a comprobar a ver si lo tengo todo, vamos a ver. Sí. Sí. para la wii bien eso para recibir en el... <ríe> me encantan los juegos de zombie así que dentro vídeo y si escucháis algún tipo de, de de este de estos mensajes o de los del móvil bueno al móvil lo voy a ir silenciando ya <ríe> al móvil lo voy a ir silenciando ya porque madre de dios Virgen Santa. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí con Josh, eh, Creighton, nuestra amiga Cleta. Cleta, ¿te vienes conmigo? ¿Qué? Eh, ¿Ha dicho what? ¿Qué? Powder dry, buddy. Gracias, hija. Te veo yo muy animosa. A ver, bueno, vamos aquí. A ver, esto... Vamos a subirlo. No me lo digo a la comunidad a ver cómo están cada uno joder cleta siempre estás hecha una mierda y crédito siempre está ahí bueno está estable franklin está alegre Dios está alegre cleta está alegre no sé cómo se puede clasificar este tipo de alegría pero está alegre se ve que tiene que encontrar el único que estoy estable el Crayton siempre está ahí dando un poquito la varita. Bueno, pues nada. Eh, como digo, voy a soltar un par de cositas aquí. A coger el coche. Ahora hay un coche cerca. Mm, parece ser que no. cerca de, de, la, de la base está este francés quinto pero habría que llegar hasta aquí comerciante de la jerarquía de maslow es esta bueno vale pues entonces vamos a coger otro coche Empieza a construir un salón. This dump could use a lounge, 'cause you know, all work and no play, am I right? I guess we were due for a run of good luck. Pues voy a coger uh, este coche. A ver. tengo que hacerlo por todos los GTA que también que tengo que hacerlo ya me imagino que ustedes ¿no? estaréis imaginando qué es lo que va a hacer hoy, ¿no? yo creo que si esto no lo hace algo alguien... ah, bueno podría haber sido mejor desde luego Nada, me ha quedado por visto hay una amenaza de zombie en la casa. Espero que se puedan defender. See that one. Porque todavía queda. We got a zombie coming at us. Es una pasada, van añadiendo un montón de cosas a kind of la. ¿Por qué no? Bueno, esto ya lo podemos incluso hasta mejorar desde aquí. Vale, ya tenemos lo del sentido común y ahora en qué nos vamos a, a, a centrar, ¿no? En sigilo, exploración. Yo lo tengo claro, exploración. A ver si encuentras más cosas interesantes. Desde el ya se tiene que notar. Porque bueno, pero para empezar. Vale, tenemos ahí unas balas, tenemos un... Podemos reabastecerlo, perfecto. Tenemos coche nuevo. Y vamos a ver cuántos compartimentos. ¿Sí? No, tú no, coño. Bah, de compartimentos va tal que cual. Sí, que vale, pues ha encontrado mina, ¿eh? Es ha tocado minas aquí, ¿eh? Tú. A ver. Virgen Santa ha encontrado. me llevo esto también uh, bueno pues nada voy a coger, que no quiero hablar no. ahora me va a enseñar a conducir el, el juego no joder hay que, hay que mirarlo todo hay que mirarlo todo detrás de esta montaña está el sitio donde vamos no. vale, perfecto viajen con nosotros a cualquier lugar con nosotros si quieres hablar y disfruten. Velar la la, la la y disfruten. Lo siento, mi amor. Lo siento. No, no, no, no. <risa> mi amor. <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, que no nos vayamos ahí a, a desubicarnos. As long as that plague heart is around, I can't really secure this place. Horn incoming. Campo, pues encárgate de ese sí, eso. encárgate de tú. Utilizas, sí, sí, a, a ver, te voy a cambiar contigo para que cojas esto. Sí. Mira que, que, que. Y además, mira, te curo un poquito. Te cojo, mira. Un arma ahí. Anda, anda que no te, no te cuida, ¿eh, Cleiton? Ahora le devuelvas el poder a, a mi personaje. Hoy es el día de ellos, no de ti, Cleiton. Hiciste bien el otro día, ¿eh? Cleiton. No Dudaba de ti, pero bueno ya has pasado ya has pasado ya has pasado y el pasado pasado bueno contando con el directo de de Twitch, claro el directo de Twitch. hello hello hello maybe they'll turn up at the next spot ¿Dónde voy a encajar eso? Sí, no hay espacio para eso. Un momento decisivo. Bueno, pues... Pues sí, mi salud está llena. Puede que... Mira, esto lo voy a consumir. Y esto. New place to put it. Joder, porque no tengo un sitio, eh. Colección de juegos de mesa. Ah, mira, esto. Esto te lo compro, Esto te lo compro, claro que sí. Esto mira. Vete por ahí. Esto vendrá bien para el salón. Oh, oh, Aquí oh, oh, oh, oh. es tenemos que. ir tirando cosas, eh. Sí. Tenemos que ir tirando cosas. Tenemos que ir tirando cosas muy a mi pesar. Pero.. Libro de química importante. Así, Cleta, nuestra amiga más avispada, Cleta, podrá aprender más química todavía. Bueno, amigos. Creighton, Creighton, Creighton, ven. Oh, hey. Your lead. Vale. Ahí. Muy bien, crédito. Por lo menos sirve de mochila humana. Hoy vas a hacer. Toro metoxillo de luego, vamos. Fucking plague zombies must think they own this town. Pero no digas para la crédito, no digas para la no hombre. Hace falta decir para la eso de puta tenía que decirlo que hay que decirlo más qué coche más bonito por oh dios esta maravilla no. dejen amigo crédito ¿Estás bien querido? hello. Sí creo que aquí está. A ver, ah, te encontré. Bueno, un momento, un momento, vale, espera, un momento. Por si es nada, es una cosita nada más. En realidad esto. Hostia, bueno. Disyuntiva, ¿no? ¿Verdad? Qué problema, <risa> qué problema. Es el problema porque este, ver, este, este coche que es tuyo. Ahora bueno, vamos a ver. Vamos a ver sí si vamos a comerciar con este o no. Yo creo que vamos a comerciar, vamos a quedarnos con este coche. Bueno, o sea que lo tuyo es el negocio, ¿no? Bueno, primero te voy a vender un par de cositas. voy a vender un par de cositas yo también. A ver si... Comerciante de habilidades raras. Amigos, ya hemos hecho todo lo posible. Josh, yeah. te toca a ti. Este es tu momento. If it ain't the heat, it's the humidity. That's it for my ammo. I'm sorry, are you hurting? Perhaps you know Dios, muy bien, dios lo has conseguido. Lo has conseguido, Dios. ¡Eres nuestro héroe! deja de llorar este xbox es un geroníer, es un geroníer. I gotta rest. El demonio se estará. Ese cabrón gritando. ¡Vaya! ¡Puta! ¡Boca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No es posible A ver, Creyton. No, lo siento. Edor me da igual ya. Fijaos cómo hemos despejado toda esta zona de un plumazo. Vale, tenemos que llegar hasta aquí. estamos aquí, estamos aquí. Sí, lo hemos conseguido. ¡Dios! ¡Sí! ¡Dios lo ha conseguido! ¡Dios ha conseguido! Liberarnos del mal, vamos Dios. Aparca, que ponga ahí estacionado. Make sure you stow that shit, okay? Esto si rompes esta puerta. Está... Topa, entro, ¿eh, hombre. Atención primaria. Permite que quieras que quienes tengan conocimientos médicos usen nuestros recursos para mantenerlos los más saludables posibles. Vale. Vamos a... ¿Dónde está Cleta? Franklin, tú no eras médico... Mmm, médico, algo así. Vea a por los libros ¡Cleta! cleta te echamos de menos cleta por favor el día, que, el día que se muera cleta porque es posible que se muera la pobre cleta tengo unos libros ahí para que los lea echar un vistazo Yeah, no, that's not a thing. no, tampoco. Joder, Cleta, me has decepcionado. Me has decepcionado. I be any louder? Uy, qué fuerza tienes, ¿no? Bueno, pues lo dejamos por hoy y hasta la próxima, amigos. Seguiremos con el viaje personal de Cleta. ¡Ay, qué guapa te ve Cleta! cleta cleta cleta te vemos los interiores cleta te vemos los interiores ay cleta cleta nos despedimos de ti seguiremos <ríe> seguiremos contigo mañana nos vemos amigos